Es un movimiento de fotógrafos, son nueve exactamente, que han estado trabajando durante todo un año en el barrio gótico de Barcelona con el Pati y Mona. El grupo de fotógrafos ha estado eh, reflexionando y documentando eh, de manera colectiva eh, sobre las transformaciones urbanas y humanas del de, barrio gótico. Pensamos que nuestro barrio, nuestros barrios y, y nosotros mismos estamos viviendo como en, en estado continuo de bullición y que a veces hay que, hay, que parar, hay que parar el mundo, ver dónde estás y qué hay en nuestro alrededor. Y en ese sentido hemos usado la fotografía analógica porque um, nos permite eh, retener instantes y con la doble exposición juntarlo juntar ese instante con otro y así crear eh, unas imágenes complejas que nos obligan a parar y a mirar. Y de hecho, de aquí el nombre de Baden, que viene del verbo catalán badar, que significa abstraerse, encantarse mirando algo.